Hola míticos y míticas, hoy intentaremos explicar por qué los aviones son blancos. Si miramos la pista de cualquier aeropuerto, vemos que el color blanco y en general los colores claros dominan sobre el resto de colores, desde aviones pequeños hasta aviones comerciales de grandes tamaños. Esto no es casualidad, detrás hay una explicación con varios motivos que destaparemos ahora mismo. Los dos últimos os van a sorprender mucho, así que quedaros hasta el final. Comencemos con el primero. La pintura. Aunque parezca algo sencillo, en realidad es un proceso bastante complejo. Antes de aplicar la pintura que nosotros vemos en los aviones, se aplican capas de diferentes pinturas y barnices protectores, e incluso pueden ser en grandes cantidades, dependiendo del trabajo y para lo que vayan a utilizar el avión. Teniendo en cuenta que el grosor de la pintura está cerca de un milímetro, hay que tener en cuenta el espacio que tienen que cubrir con ella, y en general son espacios bastante grandes. La cantidad de pintura que se aplica en jets pueden ser varios kilogramos, en cambio los aviones comerciales en los que la mayoría viajamos pueden llegar a utilizar incluso 100 kilos de pintura. Ahora nos surge una pregunta lógica, si estas capas de pintura y barnices añaden peso extra a la se puede no pintar el avión y ahorrar en eso aunque nos encante todo pintado y en varios colores debemos de tener en cuenta que son empresas comerciales y lo que intentan es reducir sus gastos y en vez de pintar los aviones podrían añadir un par de asientos más y vender más billetes o no pintarlo y reducir el uso del combustible o al revés añadir más combustible y hacer viajes más largos estas ideas tienen bastante sentido e incluso así hicieron en mitad del siglo XX. no pintaban los aviones dejando a la vista el metal de forma cromada Incluso en nuestros tiempos podemos encontrar aviones que no utilicen pintura, así hasta hace poco la empresa American Airlines no pintaba sus aviones, lo dejaba con el metal cromado llamando la atención y dando un toque vintage. El dejar el avión con un metal desnudo tiene muchos problemas, entre ellas la pérdida del brillo y la facilidad de la corrosión. Por este motivo los aviones se pulían cada poco tiempo y suponía un gasto mucho mayor que el hecho de pintarlo. Después de darse cuenta de que en esto gastaban más que ahorraban, han decidido pintar toda su flota de aviones de color blanco grisáceo. Vale, si pintan, que pinten, pero ¿por qué en blanco? El primer punto es que el color blanco es bastante básico. Para pintar algo de otro color debemos de mezclar diferentes colores y al aplicar tener en cuenta sobre qué color estamos aplicando. Además de que debemos de aplicar más capas por lo que la pintura es más gruesa y pesa más. El segundo punto es que todos los colores durante los años se van desgastando, pero los colores oscuros se van desgastando mucho antes que los claros. Para mantener un color como nuevo se debe de cuidar y pintar varias veces para que no se vea el desgaste. El color blanco tiene una ventaja clara en ello, el desgaste no se ve tan claro cuando lo miramos por lo que se pueden alargar los periodos de repintado. El tercer punto es la cantidad del color blanco que hay en el mercado. El hecho de conseguir el color blanco no es difícil y suele ser barato, además de que cualquier pintor es capaz de aplicar el blanco por su sencillez y facilidad del uso. Si elegimos otro color probablemente nos sería más difícil poder aplicarlo correctamente, además de que nos costaría más dinero que el blanco. Las empresas aerolíneas, además de usar los aviones para hacer viajes, de vez en cuando los alquilan e incluso los llegan a vender en el mercado de segunda mano. No, no intente buscar en mil anuncios a mercado libre estos aviones porque se los venden entre ellas, e igual si una empresa tiene sus aviones en color rosa, al venderlo o alquilarlo nadie se interesa en ella, porque volver a pintarlo supone un gasto bastante grande, y además el avión debe permanecer varios días en tierra. Por eso todas las aerolíneas intentan dejar sus aviones en color blanco, porque su reventa así será más fácil entre otras cosas. Que tal vez si pasamos? Vamos a la parte más técnica del color blanco, fijaros, los colores absorben y reflejan la luz que les llega, según la cantidad de luz que absorben, nosotros vemos un color u otro. Habrá escuchado eso de, no te pongas la camiseta negra en un día soleado porque vas a tener más calor. ¿A qué se debe eso? Pues que el color negro absorbe toda la luz solar que le llega, reflejando muy poquito. Lo mismo ocurre con los aviones, los que se pintan en negro absorben más luz que los que se pintan en blanco, porque el blanco refleja más. Así los aviones de color oscuro como el negro se calientan fácilmente, esto no es crítico porque el aire acondicionado de la cabina lucha contra ese calor, pero consume más energía, así pues las empresas prefieren utilizar el color blanco antes que el color negro, ya que el consumo de energía será menor. La penúltima ventaja de usar el blanco y que es muy curioso es que el blanco se ensucia más que otros colores. Esto lo podemos ver como una desventaja, pero en realidad es una ventaja para los mecánicos, ya que gracias a que se ve más la suciedad, estos pueden detectar fugas o goteos más fácilmente. Por último... Uno de los grandes problemas de los aviones son los pájaros que puedan volar cerca de los aeropuertos. Según varias investigaciones, el color blanco y en general los colores claros son más detectables para los pájaros. Un encontronazo de un avión y un pájaro puede acabar en un accidente terrible. Y gracias a este color, los aviones son un poquito más seguros. Bueno, míticos y míticas, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Si es así, no olvidéis dejarnos un me gusta y suscribiros. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta hasta ahora...